No, para nosotros es súper importante desde el principio intentar utilizar la música para pues, alguna cosa más y en aquel sentido, entonces yo famoítemos que que coneixem de la ocupación, de l'estat ocupació d'Israel Israel sobre los territorios palestinos, que capar de la nuestra vivencia aquí, de lo que podemos aportar, lo que podemos aprender, entonces que això también serveixi para intentar mostrar a casa nuestra, intentar hacer parte de la agenda allá, de lo que está pasando aquí, intentar gustarlos una mica, intentar que se intentar que hagan conciencia y que se posicionen sobre el, el problema y la realidad que viven aquí día a día miles de palestinos. Cualquier cosa podemos hacer un instrumento y, y hacer música, que es lo que nos va a, a transmitir algo. Tenemos latas. Ok, <risa> vamos a enrollar aquí. Ya tenemos una baqueta. Hola, pues estamos aquí en NABLUS haciendo un taller de percusión con material reutilizado, reciclado, con todos los amigos de aquí de NABLUS y la cosa está muy divertida, después vamos a ver cómo suena. <tose> <tose> Hemos hecho instrumentos magos y ahora estamos allá para después tocar todos A dentro de, de los carrerones, entre de las casas de, de la gente d'aquí que vive al campo de refugiados y re acabemos de entrar y comenzamos a veure toda esta historia. Estamos viviendo un sueño. Ahora mismo están tocando charango, ocho corazones con duende Y los músicos palestinos que están levantando una bandera de esperanza en contra de la ocupación Festiqlán Palestina es el lugar donde pasan cosas mágicas Donde es posible demostrar que el pueblo palestino y el universo entero se puede encontrar a través de la música y el arte Hoy aquí, en Askar, en este campo de refugiados, la música suena a libertad for us uh, from uh, Barcelona and from Catalonia. Uh, they are hearing with us and feel with us all the time. By the arts we can have the freedom. That's it. The, that's that's what my choice here. That, because that's I, I open I open this this uh, center and I establish Daryl Funon and I work for the, the artist here. <laughs> Gracias. Muchas gracias.